La pregunta es cómo hacer coincidencias de intervalos en el Talent. Usaremos el T-Interval Match, que básicamente es como escribir aquí, como un d join pero nos permite hacer una coincidencia o una unión eh, contra un rango eh, de datos con un Disney. hasta. Y el ejemplo que vamos a usar aquí eh, usa dos archivos de lo que te estoy proporcionando, es el ServiceTXT y el API Ranges txt y estos dos archivos tienen este formato aquí tenemos un nombre, un servidor y su IP y la respectiva información para cuatro diferentes servidores y aquí tenemos nuestro archivo de referencia tiene un Start IP, un End IP y un país con los respectivos valores, por ejemplo aquí esta línea para los Estados Unidos los dos estamos usando aquí en este proceso interval and match en in talent con su respectiva definición donde está, qué header tiene y todo lo demás. Obviamente también el esquema como, tal como viene del archivo. Si tú quieres obviamente lo puedes definir en los metadatos. Aquí lo equivalente para el otro archivo, el IP start, IP End y country como esquema. Y esto lo juntamos aquí, lo unimos en el interval match. El intervalo está definido por esas dos columnas. Aquí en lookup column minimum es el IP start y se incluye en el rango que estamos usando aquí y el maximum correspondiente, eh, la columna correspondiente. Bien, ahora en la entrada quiero buscar en la columna y quiero poner a la salida la columna country como resultado de hacer este lookup aquí con un rango, y así vamos a ver el resultado de este proceso en la consola y aquí tenemos la información original más ahora la columna que dice lookup con los nombres de países ya podría ser un poquito mejor esta componente eh, por ejemplo indicando aquí directo el nombre de la columna como viene de nuestra referencia. Pero todavía eso puede ser un paso en el proceso si es que la usas de esa componente que lo cambias. Pero así de fácil es cómo hacer coincidencias de intervalos en talent.